Hola, hola. Buenas tardes. Hola chicas. Me agarraron comiendo mi torta. Me estoy conectando unos minutitos antes porque siento que el internet está medio malo. Entonces me conecto para que me vean comiendo y ya la ves, probar el internet, ¿no? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas. Tomen asiento. Adelante. A ver. Ya saben, lo de siempre, compartimos... Eh, si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenme reaccionando al stream, comentando, compartiendo. Ya saben, lo de siempre. Siempre es bueno que nos ayuden de esta forma. Hola, buenas tardes. Gracias. Estoy comiendo torta. ¿Mm? <risa> no pueden suciar la colección, Dios mío. Mm. Ahí les antojo, miren. Está buena, ¿Saben que me encanta la torta? De la marité. La ubican a la marité. Me encanta. Me encanta la torta de chocolate. Y fue mi aniversario hace sí, unos días. Recién hemos podido celebrar ayer. Y me trajeron mi torta de chocolate. Hola, hola. Saludos desde Argentina, Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola, Seidita Julia, ¿cómo están? Bueno, mientras espero que vayan entrando Porque yo dije a las 4 y son las Faltan cinco minutos Me encanta la para para Mmm Sí, este manjar blanco Que tiene este, es espectacular <ríe> Obviamente que después me meto Una botella completa de De agua, ¿no? O sea porque me puedo empalagar, pero me encanta. Vamos a ver. Delicioso. Mm -hmm. Hola, Pavo Beto. Ahí está Pavo Beto. Pavo Beto es la diseñadora peruana que ha hecho esta belleza de papeles. Así que, voy a bajar un poquito el volumen. ¿Ustedes escuchan? No, no escuchan. No me voy a contar. Este ha hecho esta maravillosa colección digital. Esta es la colección del bebé, del Baby Shower de Morito. Déjame si no es una belleza. Es preciosa. Yo hice un pequeño mini desplegable que ya lo van a ver ustedes. Si les gusta, lo pueden replicar. Algo muy sencillito. ¿Ya? pero con mucho cariño, eh, se pidió que sea un proyecto super super clean and simple. Yo no soy nada clean and simple, pero llegué a hacer un proyecto clean and simple. Hola, hola, bienvenidas desde Nueva Jersey, ¿sí? Zoraida. Chocolate que rico. ¡Oh! Hola, hola. Buenas noches, he dicho no, ¿no? Buenas tardes. Eh, les voy a mostrar, ya voy a sacar la torta antes de que vaya a manchar algo. Voy a limpiarme por si acaso. Hola, hola, hola. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, bienvenidas. Les voy a mostrar cómo hice este, este pequeño desplegable para Morita. Este sábado estuvimos de, de fiesta. Fue el baby shower de Morita. Entonces, preparamos o preparé. Este de mini desplegable Ahorita se los muestro eh, Con la colección de Pau Beto Pau Beto está por ahí Si puedes Pao, pon tu, tu página para, Y tu, tu teléfono Por, por si a las chicas les interesa eh, La colección de Sirenita ¿No? Esta colección preparó Pao Para el Baby Shower De Morito Le pusimos Morito Pero en realidad se llama Vasco ¿no? Ya les voy a mostrar Pau, si puedes, pon ahí tu teléfono y tu página. Yo no sé por qué no puedo etiquetarte. Ahí está. Es un desplegable bien, bien sencillito. Por favor, ya saben, a compartir, a reaccionar al stream. Recuerden que mientras más comparten, mientras más activas están en la página, se vuelven fanes es ¿cierto? Sí. Ya, esta como les digo es la colección de, del bebé morito, ¿ya? No es esta con la que vamos a trabajar porque esta es una colección exclusiva de, eh, del Baby Chower que fue este fin de semana, ¿ya? A ver, les voy mostrando. Tiene un desplegable para acá arriba, por eso yo les, he puesto, yo les he puesto ahí en las indicaciones que hay una puerta que va para arriba, que viene a ser esta puerta, ¿ya? Hay una cascadita, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hay una cascada con una pequeña, es súper fácil, ¿ah? ¿no? Eh, Nos podemos demorar porque vamos a cortar, pero es súper, súper fácil. Eh, siempre trato de compartir aquí en la página cuatro tarjetitas como para desplegar en eh, cascadita. No he decorado nada porque ya eso lo se encargan ustedes de la decoración, ¿no? Luego hay otra puertita que va para abajo, así como ahí. Le puse un detallito ahí del tapetito. Esta es una tarjetita que venía dentro de la colección. A ver, por acá. Por acá está uno, uno de las piecitas que venía también de la colección que dice conejito morito. Está colgadita la ropa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Es súper sencillito, pero por eso es que les quiero compartir también, porque sé que lo van a poder hacer cualquiera. Aquí hay otra tarjetita, las tarjetitas, metí una tarjetita aquí. Aquí hay una portita, acá hay una segunda portita, y aquí hay un bolsillito interno, en la parte central. Adentro, otra tarjetita que con conejito, y... Eh, Dos cuadraditos como para que ponga su foto, o ponga una foto y escriba, ¿no? En realidad, estas cositas, eh, estos desplegables también sirven para eh, colocar fotos, ¿no? Que esa es la idea, colocar fotos en todo el desplegable, ¿ya? ¿Están listas? ¿Quién, ¿Quién lo va a hacer conmigo? A ver. Vamos a cerrarlo así. Esto cierra así. Y se cierra por acá y por acá. Vamos a hacer la misma estructura, ¿Ya? Pero con la colección que me regaló Pao Beto de Sirenita, que está preciosa. Ahorita se los voy a mostrar. Ya, es una belleza la colección. Creo que ¿qué más me están viendo a mí de la, de la mesa. Ahí, ahí, ¿no? Ya. A ver, aquí están. Eh... A ver, aquí está la colección. Les muestro, miren qué bonita. estas es de conchitas. Los colores me encantan. súper linda. Ahí está. Ustedes saben que también podemos trabajar con colecciones digitales, ¿no? Ella lo vende eh, de manera digital. Yo la he impreso en mi impresora casera, mi Epson. Ahí están las estrellitas. Ahí está. ahí está. Ahí está, ahí está. Voy a fijarme, ¿ya? A ver un ratito. Voy a ver a Pau Beto y vamos a fijar lo que nos está diciendo en estos momentos. Vamos a fijar. Ya está fijado. Ya. Ya fijamos el comentario de Pau por si hay alguna interesada. Ahí está, ahí está diciendo. La colección es Mi Estrellita, consta de 10 hojas, una hoja de tarjetas de Project, una de figuritas recortables. El precio es 18 soles, baratísimo. El medio de pago por ya, pvc, Pepin, PVC. BBVA, Paypal, cualquier consulta, a su, a su WhatsApp. Ahí está todo, ¿ya? Miren, como les digo, yo la imprimí en Opalina. Ahí está, miren qué bonita, de verdad, que los colores están preciosos. Ya, ahí está, estrellitas. Estas son burbujitas, ahí está. Para que vean que también podemos trabajar con colecciones digitales, ¿no? No todo debe ser colección física, entonces prueben también trabajando con colecciones digitales. Ahí está, miren qué bonita. Me encanta, me encanta. Vamos a hacer algo bien facilito, ¿ya? Ahí está la otra. ¿Mm? Como les digo, es sopalina de 220. ¿Sí? Aquí hay otra de rayitas. Los colores están bien, bien bonitos. Tienen un anaranjado, verde, rosadito, este turquesa. ¿Mm -hmm? Y aquí se ¿Ya? Está linda, linda, linda, linda. Y luego viene con estos recortables. Yo lo imprimí en eh, papel fotográfico. No sé si lo ven ahí. ¿Ya? Tiene un brillito especial que me encanta. Todas las imprimí en fotográfico. Aquí, estas las imprimí en opalina y estas las imprimí en fotográfico. No sé si se dan cuenta el brillito que tiene. Ahí. Ahí. ¿No? Todas lo, las tarjetitas las imprimí en fotógrafo. En mi impresora casera, chicas. Hola, buenas tardes, chicas. Aquí está. El mar sonríe a lo lejos. Ahora que estamos, este, este se llama Mi Estrellita. La colección se llama Mi Estrellita. Sueños de sirena. Aquí está la otra. De verdad, súper contenta. Pao Beto es una chica, una eh, diseñadora peruana que recién está empezando. Eh, ella nos diseñó eh, la colección de conejitos de Baby Shower de una manera rapidísima, muy profesional. Eh, le pedimos los colores que a los que me gusta Morita, y lo hizo perfectamente en un tiempo récord, nos donó la colección, así que yo con mucho gusto dedico este espacio, este momento, solamente para ella, para apoyarla, porque recuerden que en ese momento estamos todos para apoyarla, ¿cierto? No, no tiene otras colecciones, ella recién ha empezado, esta es su primera colección, y por, eso sí, ¿cierto? Este Pau, a ver... Esta es su primera colección y la del Bebé Morito es su segunda colección, ¿no? Ya nosotros le pedimos que, que trabaje esta colección así con los colores que queríamos y ella lo hizo así, ¿ya? Pero en realidad esta es su primera colección, la de, de sirénita, ¿no? Me compartió y yo contenta, no, no tuve tiempo en un principio, de verdad que a mí se me pasan los días volando con todo lo que tengo que hacer. Y estaba en pendiente de hacer algo para ella, así que aproveché en hacer el proyectito para Morita y esta vez voy a trabajar con su colección. Miren qué bonitos los cuadraditos. Esto tiene para, vamos, sirena. Tiene estos circulitos que yo los he cortado, ¿no? A la hora que lo he impreso, lo he cortado con mi perforador de, de una y media pulgadas. Y me ha, me ha quedado perfectamente. Miren. Ya. Ahí está. Todos estos son los die cuts. Estoy con el aire ahí. díganme si no es una belleza. Tiene palabritas, gotitas de agua. Ahí dice mi estrellita. Ya todo lo tengo cortadito, ¿no? Porque si encima voy a cortar las páginas, estas sueños de sirena. Miren, por favor, es una belleza. Siempre juntos. Próximamente va a tener más. Ahí está. La colección del álbum Conejito que presentaron está a la venta. Eh, por ahora no. Buenas tardes, mis cari. Hola, cari. Sí, es mi primera colección, mi estrellita. Y la segunda es Conejita exclusiva para abajo. Así es. Por ahora es exclusiva para abajo. Miren, qué hermosa la sirena. Me encanta. Sí, sí, sí, yo deseo. Ay, qué bueno. Comuníquense, por favor. No, Victoria, fue exclusiva solo para las... Así es, solo para las que participaron. Será una para la venta que será de bebé. Exacto. La de conejito, ¿cuánto está física? Buenas tardes. Hola, hola, hola. Chicas, como les digo, la de conejito fue exclusiva para las que participaron en el baby shower, ¿ya? Pero Pau va a comenzar a sacar... Más colección, así que no se preocupen. Ahí está. Están bien, bien bonitas, de verdad. Felicito a Pago Beto. Eh, es una, una chica que ha trabajado muy bonito en un tiempo récord, como les cuento. Y vale la pena, pues, también trabajar con colecciones, eh, con colecciones digitales, ¿no? No siempre es colección física. Así que ya está. ¿Están listas? Buenas tardes, conejito y de bebé. Sí, a ver, Pau ya nos irá contando cómo va a ser la colección eh, de bebé, pero en este caso la que hicimos, o mejor dicho, la que hizo ella para el bebé Morito era exclusivo para las que participaron. Ya, por eso estoy y voy a trabajar con la colección que tiene la venta, que es mi estrellita, ¿no? Mi estrellita, ahí está. ¿Ya? Yo deseo colecciones físicas. Ah, ya. A ver, no sé, Pau, a ver, fíjate si es que eh, te conviene también vender colección física, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Yo les mandé una listita, una pequeña listita de materiales que en este momento tengo acá. ¿Ya? Voy a poner a un costadito mi... ¿Ya? Y les voy a repetir en este momento las medidas para que estén atentos. A ver. ¿No? Ya. Miren, esta es la base. Hola, buenas tardes. Hola, Sandrita, Elena. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí que Pau vea si es que eh, le conviene, pues, hacer eh, venta de colección física. Pau, tú anímate ahí. Es muy fácil, chicas. Yo lo he impreso en mi impresora tuve problemas en un principio, pero después ya todo bien. Miren, esta es la base de 30 por 17. 30 por 17 es la base, ¿ya? He trabajado con cartulina liner, 220. Luego tenemos, todo está ahí en la listita, ¿ya? Eh, bueno, tenemos una tarjetita de 11 por 15, una tarjetita. Luego tenemos así se los he separado. Así separo yo a mis alumnas cuando hacen su eh, hago sus, sus trabajos. Si desea, también se le puede brindar servicio. Infisión sería en opalina 180, tamaño 4. Ajá. Ahí están ya. Ahí ya haz tú tu negocio, este pau. Muy bien. La puerta de abajo. Esta. 18 por 11 ¿Cuál es la puerta de abajo? A ver, cuando les pongo ahí puerta de abajo, es esta puerta de abajo. Vamos a abrir acá. Esta es la de arriba. Miren, la de arriba. Y esta es la de abajo. Porque qué estaba para abajo? Obviamente, ¿no? Ya, esta, la de abajo, es de 18 por 11. Vayan a cortar rapidito sus cartulinas, porque este es un proyecto súper fácil. La puerta de arriba, por eso dice P arriba, 11 por 20, que viene a ser acá? ¿Ya? Esta viene a ser la de arriba. Luego tenemos una tirita para la cascada, que viene a ser esta. Esta, ¿ya? De 17 por 6. Ahí está. Van apuntando. Este de aquí es un bolsillo. Miren ahí, es un bolsillo interno. El único bolsillo en realidad que hay. Este. Este bolsillo es el bolsillo interno, ¿ok? ¿Sí? 19 por 7. Hola, hola, mis ¿para qué proyecto a presentar? Este. Vamos a hacer este. Vamos a trabajar este proyecto, ¿ya? 19 por 7. ¿Ok? 19 por 7. ¿Qué más, que más, que más? Lo pues sigo sacando Es facilito, ¿ah? ¿eh? Voy a cortar sus cartulinas. Y esta es la cascada. Vamos a sacar cuatro cartulinas. Ahí hay cuatro. Liner o craft, como quieran. Eh, de 9 por 11. Es todo. Y acá hay un par de tiritas que voy a hacer un, un uh, una correíta. De 4 por 4.7 y de 4 por 7. Que ya lo van a ver, que está súper fácil. En realidad, esto es súper fácil, ¿ya? Como lo ven, ahí, súper, súper fácil, ¿ya? Me parece que me falta esta puerta, quiero ver. Me parece que solamente es una puerta que he sacado, pero bueno, vamos viendo con el traspaso del tiempo. Con el transcurso del tiempo. Ahí está, necesitamos imanes porque esto se, se pega, ¿ya? Ahí se pega, necesitamos un par de imanes. Eh, un par de imanes aquí, imán, y necesitamos, acá también le he puesto imán, aquí, acá le he puesto imán, ahí, para que pegue bien. Y donde también he puesto imán, que bueno, no era muy necesario, pero he puesto imán, eh, acá. ¿Aquí puse? ¿Aquí puse? No, no, no le puse imán, ahora se me pone. Me, me había equivocado. Mis cari, linda, besos desde equipa Hola, Paloma lusa Oh, Paloma Luza, te llamas como mi hijita, Paloma. Cartulina de 220, cari, queda grabado el taller. Sí, Gladys. Todo, acuérdense que esto queda todo en el grupo. Cuando yo comparto en aquí en el grupo, todo se queda. Eh, hay cosas que comparto en la misma academia, eso sí, es, son aulas privadas, pero aquí no es nada privado. Aquí ustedes van a poder hacer eh, este proyectito, ¿ya? Súper, súper facilito, ¿ok? Ya, ahí queda, miren, es como una cajita. La diferencia es que aquí no tiene tapa, ¿ya? Pero si ustedes quieren ponerle tapa, pues le ponen tapa, es súper fácil. Hacen lo mismo que acá, ¿ya? Yo no le puse tapa, quería que quede así, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar, ya, vamos a coger la, una base, nos vamos por aquí, vamos a poner las piecitas de aquí, ahí, les he unas bolsitas ahí para decorar, ya, muy bien, nos vamos, están compartiendo chicas, Hola Cari, me conecto. ¿Has mostrado la colección Mi Estrellita de Pablo? Sí, se la hemos mostrado la colección. Quedar hermosita. Ya, esta es la base. 30 por 17, ¿se acuerdan? ¿Dónde vamos a marcar? Vamos a marcar en... En 5. Vamos a marcar en 5. Miren, marquen conmigo. Vamos a marcar en 5. Vamos a marcar en 8. También lo puse ahí por donde tenían que ir marcando, ¿ya? 5, 8, 5, 8, 19. ¿Está? Y 22. 21 y 23. A ver, a ver, a ver. 5. 8, 19, 22 La cosa es que cada uno de estos que está separando tenga 3 centímetros, ¿ya? Acuérdense que todos vamos a trabajar en centímetros. No voy a trabajar en pulgadas, no voy a hacer el cambio de pulgadas. Si ustedes desean, pueden hacer el cambio de pulgadas, ¿ya? Ahí está. Esa es nuestra estructura. Así de fácil, chicas. Así de facilito. A ver, ¿quién la va a trabajar conmigo? Y mejor si es con la colección de Pao, de Estrellita. ¿No es cierto? Muy bien. Gracias por compartir, por reaccionar el stream. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? La idea es que quede eh, una puertita de 5. Y esta, si no me equivoco, esta puertita es de 8. De 5 ¿no? y de 8. Va a quedar un pequeño espacio aquí para que pongamos el imán. Ahí lo ven. ¿Ya? Así. Súper, súper, súper fácil. Bien, ahora la puerta de arriba. Vamos con la puerta de arriba. Esta es la puertita de arriba. Recuerdan, La puerta de arriba de 11 por 20. Vamos a sacar la puerta de arriba. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que agarre a un centímetro, porque tiene que engancharse primero. A ver, Necesitamos que agarre primero a un centímetro. ¿Ya? Luego que agarre a 3 centímetros, o sea que tenemos que llegar a 4 y es todo. 1 centímetro y 4. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, Cris, Uri. Hola, Patricita, ¿cómo estás? La idea es que tenga 3 centímetros este espacio de la puerta de arriba, ¿lo ven? ¿Ya? ¿Este dónde va a ir Cari, chicas? Este va a venir acá. ¿Se acuerdan? Ahí. ¿Ok? Por atrás, por supuesto. Ahí. ¿Sí? ya, este va a venir acá. Ya estamos en la puerta de arriba. Vamos con la puerta de abajo. Puerta de abajito, pole Acá está la puerta de abajo. La puerta de abajo es de 18 x 11, como ven. Si estoy muy rápido, me avisan, porque yo soy un poco este, acelerada. ¿Ya? Me gusta usar liner. A mí también me encanta usar liner. Me encanta. Eh, si estoy muy rápido, por favor, me avisan. La puerta de abajo es de 18 x 11 y hay que marcar a un centímetro para hacerle... La bisagrita, ¿no? A un centímetro. ¿Ya? Miren, fácil, ¿ah? ¿eh? Ese día, eh, mientras estaba en pleno baby shower, viendo las bellezas que hicieron eh, las chicas que participaron, yo iba armando mi proyectito. Esta puertita va a ir acá abajo, por atrás, ¿ya? Por atrás. Estoy viendo que está un poquito más de 11, así que voy a rebanarle ese pedacito que le falta. Que le sobra, perdón. Voy a rebanarle un pedacito, tiene que ser a la medida exacta que yo les he mandado, ¿ya? A bueno, vamos a ver. La idea es que aquí sea 11, ¿ya, chicas? Falta, falta, falta. Ahí está, perfecto Ya Tiene que ir justo a 11 La puerta de abajo, miren Ahí. Ustedes tienen que darse cuenta que a la hora que cierre, no moleste la puerta. ¿Ya? La puerta no moleste ni la de arriba ni la de abajo. Liner, ahora las medidas, luego me paso. <risa> las medidas están en el grupo, chicas. Ahí está. Ya ninguna debe fastidiar a la hora que ustedes lo cierren. ¿Ok? Ninguna. ¿Me ven? Puerta de arriba, puerta de abajo. Ya tenemos todo. Eh, vamos a hacer el eh, bolsillito. El bolsillito de adentro. Aquí hay un bolsillito. Ya. Ya están todas estas marcadas. Miren que lo estoy haciendo con ustedes. Tratando de hacerlo lo más despacio que pueda. El bolsillo es de 19 por 7. Ya. Eso quiere decir que voy a marcar a un centímetro en cada lado. Como en C. O un centímetro acá. Un centímetro aquí. Y un centímetro aquí. ¿Lo ven? Ahí. En C. Muy bien. Marcamos. Marcamos, marcamos. Una C vamos a hacer para el bolsillito, ¿ya? Aquí en estas esquinitas vamos a volarle la esquinita para que a la hora que peguemos el bolsillo no nos castigue. Esta esquinita. Las dos, ¿ya? Este bolsillo, ese bolsillo que va a ir en el medio o en el centro, mejor. Ya, aquí va ahí. Ahí. ¿Ok? Adentro. ¿Sí? Aquí le voy a hacer una muesquita. Por eso es que siempre recomiendo estos perforadores. Vamos a hacerle una muesquita ahí, más o menos, a la mitad. Yo no soy de tomar medida yo, ya pongo tres dedos acá y tres dedos acá y ya está ya, esa va a ser el bolsillo de a ver. muy bien ¿cómo voy? ¿está bien? chicas gracias por reaccionar al stream, por compartir vamos bien, se entiende todo bolsillo central tapita de arriba tapita de abajo ¿Ok? ¿Ya? Lo único que nos falta es la cascadita. Súper, súper fácil. Ahorita la aparcamos Y la tirita de la cascadita. Nada más. ¿Ya? Ya estaría casi la estructura. Recuerden que todas las medidas se las he puesto. ¿En donde Se las he puesto en el grupo. La cascada tiene cuatro rectángulos de 9 por 11. ¿Ok? Cuatro rectángulos de 9 por 11. Muy claro, ajá, qué bueno. Hola, hola, adelante, siéntense a un centímetro, ya, a un centímetro, ¿ok? Todas, a un centímetro. Sí, la cartulina liner a mí también me encanta para trabajarla con como bases, ¿no? Y el color también le queda perfecto tanto al, al de conejito como al de la sirenita que ha hecho Pau. Muy bien. Lleva una. Hola Rosita, ¿cómo estás Angélica? ¿Cómo están chicas? Buenas tardes. ¿Qué dice el lunes? Primer día de la semana. Está haciendo calocito. Los chicos ya van a volver al colegio. Ahí está, ¿ya? Cascadita, cascadita, cascadita de mi amor. Cascada. Ese va a ir en la puerta de arriba, ¿ya? Y esta de aquí es la tirita de la cascada, la que va a cerrar todo. 17 por 6, ¿ok? La colocamos aquí. Y marcamos a un centímetro porque recuerden que todo para que pueda moverse tiene que tener una bisagra. Y yo mis bisagras generalmente las hago de un centímetro. A veces de uno y medio y a veces de dos, todo depende. Todo depende del tamaño del proyecto, de la página. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Dónde va a ir eso? En la puerta de arriba. Miren. Junto con esta de aquí. Esta va a venir por acá, por atrás. No, perdón, va a venir acá mismo, porque vamos a taparlo. Y esta va a venir acá, ¿ya? Con imancito. Y ya está. ¿Están listas? Buenas tardes. ¿Están listas para ya armar? Hola, cecita Bienvenida desde Virginia. Buenas tardes, con frío. Me un poco esta mañana. ¡Qué rico! Bueno, qué rico decimos nosotros, ¿no? Pero... Qué rico para ustedes, que pobres que están ahí. Bien, ahora sí, nos vamos a poner a, ya no necesito la marca, uh, la tabla de marcar, la marca de tablar, la marca, la tabla de marcar y me voy a poner en este momento a comenzar ya a ensamblar todo lo que hemos hecho, ¿ok? Ya, primero voy a ensamblar el bolsillito central, ¿ok? Voy a usar esta gomita que me parece lo máximo. Es un Taki Glue de Amelie. Ustedes pueden ustedes pueden usar eh, su Taki, lo que tengan, su gomita. Me olvido a veces de taparlo. Voy a usar un ratito el dedo. ver, estamos poniendo primero la eh, el bolsillo interno ya a ver levánteme la mano quién lo va a hacer porque es súper fácil a ver me dice quién lo va a hacer que es súper fácil a ver dónde está mi rodillito Julita ¿Quién más? A ver ¿Quién más me va a hacer? A ver Díganme Cuéntenmelo chismeenme. A ver Voy a usar Mi huesito plegador Por aquí adentro también lo vamos a Yo lo haré el fin de semana Muy bien yo lo haré más tarde en mis... ¡Ay, qué chévere! ¡Sí, háganlo, chicas! Ya, está facilito, facilito, facilito. Les va a gustar hacerlo. Ya, listo. El bolsillito, lo primero, ¿ok? De aquí vienen... Eh... A ver. Esta es la de arriba, ¿cierto? Está así Pero antes de que vaya así, voy a armar el, eh, la cascadita. ¿Ya? A ver, segura que esta es, ¿no? No me vaya a equivocar, ¿eh? No se va a equivocar mi cariño. Sí, está bien. Este es este, la de arriba porque tiene, ¿no? Yo también, pero, ¿y los papeles digitales cómo los consigo? Soy nueva. Ahí está, chicas. Los papeles digitales lo pueden conseguir con, a ver, ayúdenla ahí a la amiga. ¿Con quién pueden conseguir los papeles digitales? Con pao Beto. Con pao Beto pueden conseguir los papeles digitales tan hermosos con los que estoy trabajando en este momento. Ya, más o menos deja un... a ver despacio cuánto. Unos dos centímetros de espacio. Ya. Este de aquí, el que viene a ser el, el, el, Lo que va a cerrar, lo vamos a colocar aquí. Y aquí vamos a ponerle una este, sin, eh, cartulina de diseño, ¿ya? Entonces pues ahí, en 1 o 2 centímetros es suficiente. Ya. Ya está. Hola, chicas, la colección. Ahí está, ahí está Pau. ¿Ya? Eh, no, es, no es un mini álbum, en realidad es un desplegable. No es un mini álbum, Podríamos decir que es un desplegable. ¿Ya? Hacen una cascadita como ustedes ya saben hacer, porque la mayoría aquí ya sabe hacer este trabajo. ¿No? Esta se le dice que es una cascadita. ¿Qué goma uso? Estoy usando esta de Amelie. Es una taqui glue de Amelie muy buena, muy buena pega al toque es como el taqui glue pero siento que es más suave que el taqui glue más suave el tacky yo lo siento muy muy pesado y pega igual que el tacky glue y por eso se llama taqui glue extra booking pero de Amelie muy bien ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que lo van a hacer, chicas! Estamos haciendo el eh, la cascadita. Aquí le pueden hacer más, ¿no? Yo le he hecho solo cuatro, pero ustedes le pueden hacer más. Ya, paso un poquito con el dedito. Ahí. Yo siento que pega así, en automático. Y me encanta. Listo. Ya pueden ponerle uno más, no hay problema, porque este va a venir acá. Este viene a ser el que va a cerrar. Este va a venir acá y todavía le podrían poner uno más. No sé si lo ven ahí. ¿Ven? Podrían ponerle uno más. Traten de ponerlo en el medio. ¿Ok? Voy a cortarle una nada, ¿ya? Porque no quiero que quede tan al ras. Voy a cortarle una narita. Sí, es una colección digital. Sí, es colección digital, así que cualquiera puede tener eh, acceso a la colección digital. Le escriben a Pau Beto, que está por ahí. Yo he fijado también el comentario. Ya, ahí está, ¿ven? Sobra un poquitito, casi nada, pero no quiero que quede muy al rato, ¿ven? Ahí ¿Ya? Sí, es hermosa la colección realmente, vale la pena. Está. Vamos a ponerlo en el medio. Uh -huh. Ya, ahí está. ¿Ok? Oh, 76 mirando. ¡Qué bueno! Y las 76 realmente van a hacer el proyecto. ¡Ay, sería chévere, ¿verdad? Los 76 que están mirando hacer el proyecto. <risa> ilusa, Karina, ilusa. Ya, ahí está. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el detalle? Vamos a ponerle eh, los imancitos. ¿Sí? Yo mis imanes, porque seguro me van a preguntar mis tus imanes, yo mis imanes los compro en, eh, en Casa Díaz. Pero como siempre me compro por, por cantidad, ya no he necesitado ir. Ustedes no van a comprar, no se van a ir al mercado central a, a Casa Díaz a comprar. Así que tienen que buscar eh, online. Hay un montón de chicas que también están vendiendo imanes. ¿Ya? Colocamos el imán ahí en la tapita y el otro imán que no sé en dónde lo puse está. el otro imán ¿qué es lo que yo hago? coloco el imán ahí ¿no? lo dejo caer ahí le pongo una, punt una puntita de gomita eh, lo dejo aquí, lo dejo caer nuevamente me va a marcar y lo saco y lo coloco Nuevamente ahí con sus intras. Esa es la mejor forma, digo yo, de colocar imanes. A veces dicen, ay, está difícil colocar imanes, no me sale. No, no es que no les sale. Lo que pasa es que no hacen lo que deberían hacer nada más. Ahí está. ¿Ven? Cerró. Eh, el imán tiene sus polos, ¿no? Los positivos y los negativos. Entonces, si ustedes ponen positivo con positivo, se va a repeler. ¿Mm? Entonces, es la mejor forma para que ustedes puedan, eh, no puedan equivocarse. Ya, ahí está. Ya lo colocamos y lo ponemos en nuestra eh, estructura. Recuerden que esta es la parte de arriba, ¿no es cierto? Esta es la parte de arriba. Ahorita está así medio en Ay, ah, Vamos a cortarle las esquinitas para que no nos fastiguen. Pero ya después cuando se pegue con todo el material, el papel, ya no se va a ver en el cojo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos poniendo la parte de arriba. A ver, ¿están conmigo? Sí, ¿no? Recuerden que yo no tengo venta de material. Nosotros nos dedicamos a dictar clases en la Academia de Scrap. La que desee ingresar son siempre bienvenidas. Ya, ahí está. Ahora vamos el otro, el de abajo. La puertita de abajo no tiene nada acá. Pero ustedes le pueden poner alguna cosita, no tiene nada. Hola, hola, hola. Bienvenidas a todas. Hola, Karina. Muy bien, cortamos siempre las esquinitas para que no nos fastidie a la hora de pegar. Ahí, Ahí está. Esta es la parte, la puerta de abajo. Ahí cuando he mandado las medidas, he puesto puerta de arriba. Y puerta de abajo. ¿Ya? Esta la puerta de abajo. Esta es la puerta de arriba. ¿Ok? Hola, hola, hola chicas. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Gracias por compartir también al stream. Son bienvenidas todas. Muy bien. Ahí está. Miren qué fácil. Súper fácil. Ahora la puerta. Ajá. Ya me di cuenta que sí me falta una puerta. Ya me di cuenta que me falta una puerta. Así que ahorita la vamos a cortar, ¿ya? Acá dice tarjeta, pero a mí me faltan dos puertas porque aquí adentro había hecho dos puertas, ¿ya? Así que voy a tomar las medidas de la puerta para hacerlo en este momento. ¿Ya? Miren, voy a agarrar. Son puertas centrales que voy a con las que voy a, a trabajar, ¿Ya? La primera puerta central, voy a sacarlo de mi molde. La primera puerta central es de 17 por 11. Pero como le voy a dar uno aquí para que agarre, es 17 por 12. ¿Ya? 17 por 12. A ver, mis cari, 17 por 12. Nos faltaban las puertitas de, del centro. Algo faltaba. 17 Gracias por compartir chicas 17 por 12 Ahí está 17 por 12 Y el otro que dijimos ¿De cuánto es? 17 por 12 Y el chiquito 11 por 14 11 por 14 sería el que sigue, ¿ya? A ver, 14, 14 por 11, vamos a ponerlo acá, 14 por 11, ¿ya? Aquí están las dos cuartitas que necesitamos. Que no habíamos sacado la medida muy bien vamos a hacerle las misadritas. a un centímetro a un centímetro y a un centímetro también Miss Cari, hola, ¿cuándo descansas? Ay, termina de y ya está. Sí, ¿no? Ya, ya, ya voy a descansar. Me han, este. Me han dicho que sí, que ya tengo que descansar. Me han dicho. <risa> sí, de verdad que soy muy este, acelerada. Y me encuentro con la, la Williamson, que es otra acelerada. Entonces. Ya. Miren. Estas son las puertas. Hola, hola, hola.